muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otra nueva novedad es una novedad que teníamos tiempo esperándola la fase lunar en nuestros asistentes de Google. entonces sin hablar mucho vamos para allá para que veamos cómo hacer eso vamos a nuestro asistente de Google. le damos donde está nuestra foto y en esta parte donde nos va a salir la opción del calendario vamos a dar para abajo en la opción donde nos va a salir el calendario antes solo nos salía el calendario principal el que nosotros pusimos imaginemos que puse un calendario con título eh, youtube o puse otro con la opción familia entonces ahora podemos eh, vamos a poder ver vamos a, darle, ¿no? vamos a poder ver aquí donde está nuestro correo vamos a ver tres calendarios entonces el calendario principal vamos a poder ver como decía en el calendario principal donde sale nuestro correo vamos a dar y vemos que aparece ahora fases de la luna aparecen más opciones que no teníamos antes y poder, imaginemos que ya que no lo teníamos está de esta manera entonces le vamos a dar clic y esta es una novedad que el asistente de, de amazon alesa ya lo traía ya podía hacer esas fases lunares y decirla en cada evento sin necesidad de, de mencionar en la fase lunar simplemente le decíamos el día y lo hacía aún no he probado con google si funciona de esa manera o cómo es que se debería activar pero si sí tenemos esa parte para que podamos jugar con ella cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo siempre mantendré eh, las actualizaciones para poder informarle a ustedes de las nuevas novedades que traen nuestros asistentes inteligentes